Thank mm -hmm. you. El tiempo siempre se mueve lento y rápido Estaba recordando nuestro muy oscuro pasado Mirando hacia atrás vi que no teníamos futuro Por esa razón es que decidí terminar con todo lo que estábamos formando Fue mucho rato para que a mi mente confunda ángeles y diablos Duró mucho tiempo en que por fin pueda comprobarlo Y toda mi ganas por verte poder controlarlo No quiero verte y pensar que no me Quieres y sentir que no puedo hacer nada Porque ya no soy yo el que te hace el amor También tu curador Estoy tan feliz por ti Hoy se me olvido dormir Estoy triste pero a la vez feliz Porque pude liberarme de ti Ahora me preocupo poco más por mí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 soy yo otra vez, ya pude encontrarme. Siempre estuve yo, pero más me importabas tú. Me importabas tú, pero ahora estoy tan feliz por ti. Hoy se me olvidó dormir.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 Estoy tan feliz por ti. Feliz triste. Feliz triste. Feliz triste, feliz triste, feliz triste. Feliz triste. Feliz triste. Triste y feliz.